fármacos, o sea, aquí hay de todo, también hay muchas cosas. Básicamente, tengamos en cuenta que la depresión también es una enfermedad o un trastorno, como lo quieran llamar, o un fenómeno, un constructo heterogéneo, que al menos tiene síntomas de falta de vigor, de abulia, de anedonia, ¿sí? de eh, problemas de eh, ingesta de alimentos... Ver, suele haber impulsividad en muchas personas, con depresión suelen haber, y, y problemas de control, ¿no? En muchas medidas lo que hay es un problema de, de, de inhibición, entonces hay un pensamientos obsesivos que generan ansiedad, y, pues puede, y esos pensamientos obsesivos que generan ansiedad, por ejemplo, pueden ser desvalorizantes, no vales nada, nadie te quiere, todos te odian, eh, quiero comer un gusanito, ¿sí? Eh, o pensar, y, y que pueden llevar también a ideas de pues de hacerse daño no además de que las autolesiones restable, o sea aumentan la liberación de endorfinas y pues las personas comienzan a lesionarse más seguidamente para de para, para, aliviar, para aliviar el dolor no una forma eficiente de aliviar el dolor es haciéndose daño que es con, que es o sea, conductualmente parecería ilógico pero neurobiológicamente tiene sentido Sí, eso fue algo que no expliqué cuando hablé de los opioides, que me preguntaban que si podían ser antidepresivos. Y entonces, en, en, en alguna manera, cuando tú sufres un daño, por ejemplo, te doblas un tobillo y vas corriendo y alguien te va a atacar, entonces tú te eh, liberas endorfinas que eh, bajen el dolor y te permitan salvarte, no para que no te maten, para que no te hagan daño. sí Por lo tanto, es ponerse a situaciones de riesgo vital, es posible que permitan la liberación de, de, de, de altas dosis de endorfinas. Como por ejemplo, ahora que estamos en Halloween, ver una película de terror, tirarse de un bungee jumping, ¿sí? deportes extremos, producen altas cantidades de endorfinas que se resultan siendo recompensantes, y como tú estás seguro de que no te va a pasar nada, pues resulta siendo muy placentero, ¿no? Y lo mismo que golpearse en una relación, no sé, de pareja o algo así, prácticas... Pocosados, ¿sí? O masoquistas. Eh, ahora, ya con respecto a, a las autolesiones, si hay ideas, si hay pobre control, si pues no dicen, no te va a hacer daño, ¿no? Pero si hay pobre control, hay mucha impulsividad y ya, y ya te has visto que cuando te lesionas, como que te sientes más tranquilo, te relajas, te re, o sea, ni quieres llamar la atención ni nada, sino es simplemente liberar endorfinas que te generan liberación del dolor, pues del dolor psicológico. ...pues las personas comienzan a hacerlo hasta que terminan haciéndose mucho daño, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto, dolor incontrolable, autolesiones, ideas eh, negativas, ansiedad y demás... entra en depresión y depende del caso de depresión. Por lo tanto, no hay un fármaco que pueda tratar todos esos síntomas. Lo que tenemos son diferentes posibles fármacos que pueden apuntarle a diferentes síntomas. Por ejemplo... Si el problema es de abulia, de que no tienes ganas de hacer nada, pues un buen target serán los fármacos, los agonistas dopaminérgicos. Si el problema es de sueño, que te sientes sonnoliente y fatigado todo el día, pues un buen target serán fármacos no adrenérgicos. Si el problema es de control, de regulación, de impulsividad, de ansiedad, pues... O, pues, acá serán importantes los fármacos agonistas de la serotonina. Si el problema es de dolor y de sensaciones de soledad y de tristeza, pues, el mejor, lo, los mejores serán los que son opiáceos, ¿sí? Pero no hay un fármaco que te apunte a todo. Y consumirlos todos, pues, tampoco será la idea porque te vas a hacer muchos daños en el cuerpo. Eso como para entender de dónde podrían provenir la mayoría de los fármacos antidepresivos, ¿no? Entonces, fármacos agonistas de la serotonina, no adrenalina, dopamina y opiáceos. Bien, eh, los más viejitos, pero los más malitos son los tricíclicos, ¿sí? Entonces estos son fármacos, son los primeros, primeros que se descubrieron por allá, hace como 60 años, 70 años. Llaman tricíclicos porque tienen tres anillos, dos, dos, de sé, o algo así, ¿sí? Y es, reducen la recaptación. ¿sí? De, de serotonina y de noradrenalina, que son agonistas de la serotonina y la noradrenalina, pero también bloquean los eh, receptores muscarínicos de la acetilcolina, los receptores histamínicos, y al hacer todo esto, pues tienen, hacen, una, a, hacen unos efectos terribles sobre el sueño, sobre la atención, sobre la personalidad, sobre incluso el sistema inmune, ¿sí? y tienen amplios, amplios efectos eh, indeseados, ¿no? Estos son los que peores efectos secundarios tienen de alteraciones hormonales, de, de anulación del deseo sexual, de anulación del hambre, bueno, una cantidad de efectos que, que, que hace que la persona se sienta peor con el, con el, con el antidepresivo que con, el, que con la depresión. O sea, muchas personas dicen, no, pues, yo prefería aguantar la ya al menos sabía lidiar con mis monstruos de la depresión, pero es que definitivamente sin poder dormir o con estreñimiento todos los días, con dolor de cabeza, migraña, resequedad en la boca, sin ganas de sexo, pues eh, esto ya no es vida, ¿no? Entonces eh, eh, es complicado, ¿no? Algunos de los más famosos antidepresivos tenemos la amitriptilina, que fue es uno de los que más se recetaba y que desafortunadamente se sigue recetando, sí, la amoxapina. Si ustedes buscan, eh, pueden encontrar como los nombres comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la amitriptilina no me acuerdo cuál es el nombre comercial. El Avil, lo veo acá. No, debe tener otros nombres más, más, más famosos. ¿sí? Ah, sí. De, de Prelio, tri, Tisol, bueno, hay varios ahí. Eh, la Amoxapina, de Cipramina. Bueno, acá hay okay, vales. Mipramina mi es otro que también se, vendió, se, se vende muchísimo y se receta mucho todavía, y eso que ya no están recomendados, ¿sí? Y otros más. Eh, tenemos la segunda, la, la segunda generación de fármacos antidepresivos, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿sí? Los ISRS, ¿no? De la noradrenalina, digo. Y los de la tercera sí son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Entonces, acá están los más famosos. El Prozac, la floxet, que es el Floxetina Solof, que es la sertralina, ¿sí? y otros más. Los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y los eh, otros bien famosos serán eh, los IMAOs. Entonces, por ejemplo, eh, en Marplan es, se vende muchísimo y otros más entonces, de los IMAOs. Entonces, los, los más usados son estos. No sé de ustedes ha tenido experiencia con amigos, con familiares o en primera persona, no tienen que decirlo, solamente si quiere decir algo, si ha visto personas co que consumen antidepresivos, ¿cómo, ¿cómo se han sentido sus efectos? Porque es que en la actualidad es bastante distribuido y más en ámbitos universitarios el consumo de, de antidepresivos. ¿Qué han visto ustedes en sus vidas sobre los antidepresivos? Cuéntame, María Paula. Eh, bueno, pues yo tomo sertralina uh -huh. y la verdad me ha ido muy bien. Los uh -huh. efectos secundarios pues se presentan más que todo como en la primera semana y ya. Mm, pero siento que sí es muy útil. Como que sí, sí te enfrentas mucho como a opiniones externas de que eh, de que no deberías, de que había psicoterapia pero es muy diferente vivirlo yo fui a psicoterapia desde uh -huh. muy pequeña y no, la verdad, sí hubo muchas herramientas que me sirvieron pero nunca fue tan efectiva como como la sertralina y, y sí, como que las personas tienden a, a creer que los eh, digamos, entre comillas, problemas mentales y síntomas que traen son menos importantes que los físicos, uh -huh. pero pues además de, pues de problemas mentales, entre comillas, eh, digamos, yo tomo sertralina por TOC, también traen muchísimos problemas físicos, entonces uh -huh. la verdad sí siento que eh, los psicofármacos hay muchos casos en los que sí ayudan mucho, o por lo menos en un principio, porque igual ninguno de estos psicofármacos se planea que sean tomados de por vida. Es solo en un principio, mientras la persona aprende a regularse y entiende cómo es un estado como emocional normal, mientras va a psicoterapia y pues ya luego empieza el proceso de recuperación donde ya no se toman. Entonces, a mí sí me parece... Igual muy, todos muy sí, me imagino que no es muy alta. Mm, pues no es la más baja que hay, pero tampoco es la más alta posible. Bien, pero bueno, para los trastornos de ansiedad eh, eh, eh, es, eh, es buena. Nicolás, gracias María Paula por contarnos su experiencia. Eh, sí, hola, profe. Eh, pues yo iba a decir que eso es lo que usted dice, profe, es como un arma de doble filo porque uh -huh. a veces pues sí ayuda, digamos, como a tratar, eh, pero pues genera más cosas, ¿no? Eh, digamos, yo antes tomé durante un tiempo, pero no, o sea, me la formularon fue por insomnio, porque pues había probado otras cosas y no me funcionaron entonces me lo formularon como en bajas dosis sí. y digamos que al principio sí me sirvió pero después como que realmente no hacía nada, y entonces me dijeron como no, pues tomé dosis más altas y pues para mí no, no estuve de acuerdo en eso como pues porque si no iba a ir aumentando las dosis cada vez más y como que no no me pareció, pues obviamente o sea, también la tolerancia medio efectos secundarios, no o sea, por ejemplo, me levantaba muy como embotado, muy, sí, por, por eso, un somnoliento, eso es la palabra. Eh, y pues sí, o sea, digamos, yo creo que obviamente eh, sí son buenos, o sea, ayudan, pero no deben ser como la solución definitiva, ¿no? Tan porque también pues tienen sus trabas ahí y sus malas cosas. Muchas gracias, Nicolás. Eh, Paula. Paula Andrea. Bueno, sí. pues digamos que mi experiencia no es tanto como a, a mí, sino digamos a mi papá se le recetaron por un derrame cerebral. Mm. Entonces una de las consecuencias fue, o sea, digamos que al comienzo fue el tema físico del derrame, pero ya luego cuando empezamos a ver como todo ese tema emocional era complicadísimo porque digamos a él no se les había, recet no había recetado desde el comienzo, sino ya luego un en tiempo. Entonces como que han, digamos que poder... Okay. ¿Se también? Eh, no, si mal no estoy, es como Exitalopram. Uh -huh. digamos, como si comparo el antes, digamos, del, de, del Exitalopram y el ahora, digamos, si se nota el cambio, el antes, de verdad, no se podía parar de la cama, de la, como, de la tristeza, de, uh -huh. del sentimiento de, de sentirse insuficiente, mal, y luego, por lo que quedó también, pues, con la movilidad como más... Sí, se sentía como demasiado mal. Cuando le recetaron esto, al comienzo sí tuvo sus efectos secundarios. Digamos, él no se podía tomar como que la pastilla antes de manejar o algo, porque una vez se la tomaba y como que la pastilla lo tiraba a la cama de lo mal que lo hacía sentir. Ya uh -huh. con el tiempo, ya, pues ya se siente mejor. Digamos que estábamos hablando qué día sobre eso y me dijo como, si yo no me tomo la pastilla, ya mi cuerpo empieza a reaccionar, empieza a temblar, empiezo... Entonces, digamos que sí se notan los efectos secundarios, pero digamos que en el caso como de mi papá, específicamente, si él, ya no, o sea, si él ya no la tiene, ya como que le empieza a afectar demasiado. Complicado el caso. Gracias, María Paula. Eh, Paula, digo, Paula Andrea. ¿Y María José? Eh, sí, profe. Bueno, digamos, en mi caso, eh, son como dos dos historias diferentes. Me pasó uh -huh. con mi hermana que ella tomaba ese lo mismo que, eh, que el papá de Paula, pero digamos que en el caso de mi hermana era todo lo contrario. O sea, no le funcionó, eh, le costaba mucho quedarse dormida, no podía dormir y como que andaba muy sensible todo el tiempo. no Como que uno le decía cualquier cosa y estaba muy susceptible a todo. Y en el caso de mi papá, mi papá le dio una isquemia cerebral y por lo mismo le, eh, pues le tocó empezar a tomar este tipo de cosas y él sí, lo mismo, como que lo mismo, pero al contrario, o sea, él dormía un montón de tiempo, eso, se sentía súper cansado también todo el tiempo por los antidepresivos y los, como, pues, las cosas. ¿te pareció que a Nicolás. sí. Exacto, o sea, lo dejaba muy cansado, también como muy sin ganas, entonces son como los dos extremos y, y Sí, y ya. si se dan cuenta, ese es el problema, ¿no? Que el mismo medicamento puede tener efectos bastante diferentes entre las personas. Entonces, esto hace que la administración no sea una ciencia exacta, ¿sí? Y que muchas veces, hay, hay personas que, como María Paula, que le sirve muy bien, hay personas como a tu papá o como... Nicolás que no les sirve también o como a tu hermana sí, entonces es bastante diverso ¿sí? lo, que, lo que sí sabemos es que el psicofármaco no debería ser administrado de forma sola ¿no? sino que ir, a, ir acompañado también de eh, así no sea terapia por lo menos de un asesoramiento a través de psicología ¿sí? bueno eh, no, todas tienen la mano levantada María Paula y María José, no sé si van a decir algo más o seguimos Bien, entonces sigamos. Gracias muchachos. Entonces, definitivamente, pues el aporte de ustedes hace que esto tenga mayor sentido y pues se, se entiende un poco más. L los efectos secundarios no quiere decir que a todos les van a dar todos estos efectos secundarios, ¿no? Esto puede variar enormemente entre personas por la dosis, por la alimentación, por el estado de salud, por una gran cantidad. Pueden ir desde visión borrosa, estreñimiento, resequedad en la boca, sonolencia, aumento de presión arterial. Recuerden que... Esto es, son fármacos eh, que son agonistas simpáticos e incluso a mí me, pare, me, me causa temor cuando se los administran a personas que han tenido isquemia porque eh, eh, si no se controla bien la presión o sea, el mismo fármaco puede inducir más presión arterial entonces eh, es algo, pues no sé si los médicos imagino que lo contemplarán con mucho cuidado eh, retención de orina mayor apetito y aumento de peso en algunas personas sudoración excesiva, temblores y, y muchos problemas sexuales ¿sí? son como algunos de los efectos que suelen presentarse, aquí están como la, el porcentaje de, de, de pacientes lo que más se presenta y, y es con los tricíclicos, son los que tienen más efectos secundarios ¿sí? es como resequedad en la boca vemos por ejemplo la hemipramina ¿sí? que presenta bastante que es un imao eh, problemas como de, de también donde se queda en la boca ¿sí? e eh, incluso pues hasta los placeos, ¿no? efectos secundarios ¿no? aquí también vemos que en este estudio lo que más se, se encontró fue problemas sexuales es, reducción de la libido sexual básicamente y bueno, entonces pues aquí está como eh, Depende el fármaco, pues los, los efectos van a ser diferentes, Pero es que muchas veces van cambiando entre fármacos. Sí. ¿Qué se sabe, por ejemplo, de algunos estudios? Que el 49% de los de los eh, estudios con, eh, con antidepresivos eh, no encontraron como efectos significativos, por ejemplo, para, para reducir los síntomas de depresión eso es preocupante, ¿no? O sea, solamente la mitad alcanzan a encontrar un efecto significativo en que la droga sirva. Y el 82% de los beneficios, eh, y aquí es otro problema enorme, es que uno no sabe hasta qué punto de verdad es el efecto del antidepresivo, el efecto del placebo. ¿Sí? Sí, y cuando se hacen estudios con doble ciego y donde los, algunos pacientes se administran placebo, placebos, los mismos efectos son encontrados a través del placebo. Entonces, pues... Sí. Eh, algunas personas pueden incrementar el riesgo de otros problemas principalmente ideación suicida, manías y desafortunadamente hay bastantes estudios que muestran que la probabilidad de un suicidio incrementa varias veces si has tomado antidepresivos parece que algunos antidepresivos, no todos y depende también de las personas y el tratamiento y para los casos pueden exacerbar la impulsividad y la ideación suicida Sí, muchas personas las al suicidio. Entonces, son de algunas cosas que, pues, hacen reconsiderar eh, primero el nombre que tienen, tal vez deberían llamarse más como ansiolíticos que antidepresivos, y que tal vez no son muy buenos para todo el mundo. ¿sí? Entonces, que hay una amplísima diversidad y que definitivamente necesitan acompañamiento y seguimiento por profesionales entrenados. Esto es algo que les decía, algunos de los estudios que, pues que cuestionan un poquito, como, como si eh, el consumo de antidepresivos puede ser el precursor de violencia y suicidio. ¿sí? Eh, pues hay como una amplia discusión al respecto. Bien, María bueno, Pablo, baja la mano si no vas a decir nada más. O si vas a decir algo más, dime. Profe, no sé si soy yo, pero es que yo ya la bajé, no sé ah, si. De... Ah, no, está la de María, no, debe ser el Teams que se vuelve loco, porque ahora está bien.